Que te Oye, ¿qué pasa mi gente estereofónica. porque Por aquí la policía del flow, l a -L la verdad en la casa. Estamos de treno con Sukutu No se pueden perder en mi entrevista con Giovanna Sánchez. Por aquí estamos hablando de nuestra nueva canción con Maluma, l a -L -O, la policía del flow. ¿Qué pasó? Mami, tú no no, yo. Mami, tú